Yo la So I don't know No sería padre como mi padre Porque el Dios mío me ha tratado así Pobre de mi vieja ella sufre supremo, Cuando yo aku kumayalayan <laughs>